amada, me seduces tu señor, este don lo acepto con amor. Quieres que sea un hombre, sembrador de la verdad, para el que te gusta y no es feliz. Hermano de todos, quiero abrir Llevar esperanza y llevar amor, ser hombre de paz, quiero anunciarte a ti, Señor, con mi de vivir, ser un testigo de amor y de mentir. Porque Partir mi vida en sencillez, ser un signo alegre de evangelio y amistad, junto a aquel que está en necesidad. día me inspira el modelo a seguir, y en silencio vive con ¡Suscríbete